Agustina K. con Condieres Ismfer, en Incorrectas la única renovación fue mi despido. La periodista recordó su despido del programa de Moria Kazan por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral. El mensaje fue aleccionador para las otras chicas, afirmó. Agustina K con diéresis comenzó el 2019 con una noticia laboral poco favorable. Llegó de vacaciones y se enteró que fue despedida como panelista en Incorrectas. Desde América, el canal donde se emite el programa de Moria Kazan, explicaron que se trataba de cambios en el ciclo. Sin embargo ella investigó y reveló que su desvinculación fue por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral. En Incorretas la única renovación fue mi despido. El único cambio en la mesa, ironizó Agustina y recordó en el programa radial Agarrate Catalina que en América fue la segunda que me despiden por un varón. La periodista contó que la primera vez que la despidieron del canal de Palermo fue en 2010 a pedido de Martín Redrado. Pasó algo que de ninguna manera debería haber terminado con mi despido. Fue cuando recién empezó la historia de él con Luciana Salazar. Mencioné que él estaba más cerca de un varón y se armó revuelo. Obligaron a, Roberto, Petinato a leer un comunicado para despedir a un panelista, contó. K. Condieres Ismfer también habló sobre la reacción de sus compañeras de incorrectas ante su despido. Fue aleccionador lo que pasó conmigo. ¿Qué iban a hacer ellas? ¿Defenderme y someterse a lo mismo? El mensaje, además de silenciarme, de correrme de los lugares para denunciar agresión, fue un mensaje para las otras chicas. Denuncié que me agredían y me echaron, afirmó. Por último, contó que recibió propuestas laborales esta pero ella espera que me ofrezcan un lugar de trabajo donde reine el respeto. La periodista recordó su despido del programa de Moria Casán por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral.